transfirió 4 de los 13 casas MIG29 se supo que el completó la transferencia del primer lote de 4 casas basas MIG29